Hola, ¿qué tal amigos aficionados? Bienvenidos sean a una emisión más aquí en www.elpatorrojo.com desde la cabina del Pato. Ya lo saben, nuestros estudios centrales en Cabo San Lucas, Baja California Sur México y hoy como siempre el gusto de todas las semanas para comentar con todos ustedes lo relacionado a este mundo apasionante del automovilismo fuera de camino, mejor conocido como el off-road. Así que bienvenidos, hoy es sábado, sábado 26 de julio. Tuvimos posibilidad de tormenta aquí en la media península en el transcurso de la semana y bueno, ya lo saben, estamos precisamente en época de lluvias, todo lo que es julio, agosto hasta el mes de septiembre, estaremos precisamente en espera de que llegue el agua, lleguen la, las tormentas hay por supuesto también contemplado el pronóstico de algunos ciclones esperemos que no haya nada que lamentar al final de esta temporada de aguas Bien, arrancamos con la actividad, arrancamos con los comentarios de este fin de semana, hoy es sabadito, no sin antes recordarle que pase usted un excelente fin de semana. Y bueno, tenemos actividad, tenemos actividad a nivel internacional, desde ayer viernes hay actividad allá en un lugar que muchos de la media península, mucha gente seguramente de la República Mexicana conoce esta ciudad, es en Barstow, California, es en la ruta que va de Los Ángeles hacia Las Vegas, es un lugar desértico ahí que de verdad el calor es infernal, sobre todo en esta época del año, y para hoy sábado se va a llevar a cabo la siguiente carrera del campeonato de los Mojave Offroad Enthusiasts. ahí estará llevándose a cabo la competencia Freedom 250 que estará arrancando hoy sábado a las 4 de la tarde está previsto el inicio, el primer banderazo de salida y habrá una gran cantidad de corredores en esta competencia a pesar de ser uno de los campeonatos modestos en la Unión Americana claro, considerando todos los seriales que reúnen a lo más destacado del automovilismo fuera de camino allá en los Estados Unidos, pues indudablemente que es significativo que en la carrera de hoy hay algunos corredores ya de prestigio como va a ser la presencia de armin schwarz en la clase 1 que estará participando junto con Zack langley y también está dentro de la lista de los corredores que ya pasaron por sorteo estará otro de los corredores que es mike prescott y vamos a tener también la presencia de mike dress mark working time es decir varios corredores que ya tienen presencia sobre todo en score que es donde mayormente tenemos donde los reflectores pues son Obviamente destacan de manera permanente a los competidores y habrá en la categoría 1, me parece, un alto nivel de competencia para esta carrera, la de Moore Freedom 250, que estará arrancando a las 4 de la tarde y está previsto terminar alrededor de las 10 de la noche. Así que buena carrera la que se espera hoy en el campeonato de Moore, allá en la Unión Americana, en la clase 10, también destacar la presencia de algunos corredores que ya son conocidos por la fanaticada, como es el caso de Mark Cullen, que está también ahí en listados. Ehrenberg y tenemos a Héctor García, que es un corredor que también suele correr y participar en, en los eventos de Baja California, así que, pues también indudablemente que es una carrera Cody Ray también está enlistado ya dentro de los corredores que estarán presentes en esta competencia en fin, me parece que es una carrera que promete bastante, es un circuito de aproximadamente 57 millas ahí en las inmediaciones de Barstow, y que estará previsto terminar alrededor de las 12 de la noche, alrededor de la medianoche estará terminando la carrera, empieza en la tarde así que parte del circuito será también de manera nocturna las categorías más rápidas, habrán de dar cuatro vueltas, las intermedias tres y las dos categorías consideradas como las menos veloces, la clase 11 y la clase 3 solamente le darán dos vueltas a este circuito le repito, de 57 millas cada vuelta, así que ya está todo previsto, ayer viernes tuvo lugar la contingencia, la revisión mecánica y los últimos registros también una competencia que reúne una buena cantidad de competidores así que me parece que habrá un excelente nivel de carrera para esta competencia la freedom 250 que se corre este sábado allá en Babstow, California. Forma parte del campeonato Moore, que le recuerdo, es uno de los campeonatos, pues no muy conocidos todavía, pero que sí, por el tipo de corredores, por los nombres que podemos apreciar ya en la relación de corredores que ya pasaron por el sorteo, pues que se trata de una carrera de muy buen nivel. A ver qué tal los resultados ya para el transcurso de la semana, que le podamos informar cómo termina esta competencia. También allá en la Unión Americana habrá actividad dentro del de Global Rally Cross. Esta actividad que también está creciendo de manera muy fuerte. En este serial se reúnen muchos corredores también ya de gran prestigio. Recordará usted que la semana anterior tuvo lugar la fecha más reciente que se realizó allá en Nueva York. Y en donde pues, se dio la victoria de Tanner Foust. Y para este fin de semana vamos a tener a todos los corredores del Global Rally Cross en otro pista, en otro circuito, en Charlotte, Carolina del Norte y por supuesto seguramente habrá grandes emociones, se trata de carritos muy chiquitos, sin embargo este serial que se está realizando en grandes estadios de los Estados Unidos y en algunos otros países, uno o dos países fuera de la Unión Americana, pues están implementando estas pistas con parte de lodo, con parte de tierra, con parte de pavimento, hay obstáculos en, en el transcurso del circuito, son circuitos cortos, sin embargo están plagados de una serie de obstáculos que le permiten obviamente elevar el grado de dificultad a todos los competidores y por supuesto emocionar muchísimo a todos los espectadores, la verdad es que está creciendo muy fuerte este serial, el Global Rally Cross y le repito para este sábado y domingo van a presentarse en Charlotte, Carolina del Norte, estará prevista la actividad de esta siguiente fecha, hay extraordinarios corredores ahí, el caso de Nelson Piquet Jr. que está corriendo y que es uno de los punteros actualmente en el liderato y que junto con otros corredores estarán seguramente ofreciendo una gran actuación para este sábado y domingo allá en Charlotte, Carolina del Norte, la siguiente fecha del Global Rally Cross. se refiere, a nivel estatal también tenemos actividad, hay la siguiente fecha para este domingo, el día de mañana, mañana domingo habrá carrera en Santanita, está pegado prácticamente a San José del Cabo este, este lugar, y bueno, hay de acuerdo a la información que proporcionan los organizadores de este campeonato denominado y Cabos Off-Road hay más de 70 competidores y listos ya, que pasaron por la preinscripción para correr este evento el día de mañana, nos llama mucho la atención el que por los números que reporta Deporticabos Cabos pues está convertido ya en el segundo campeonato cuando menos en el número de corredores que participan superando a lo que ha venido ofreciendo la Asociación Estatal de Automovilismo en conjunto con Pro Baja. hay que recordar que el serial de Upro pues ha tenido una serie de dificultades, me parece que están viviendo una de las peores temporadas de las más difíciles temporadas para ellos y pues se le han retirado muchos corredores me parece que tendrán que trabajar muy fuerte en lo que se refiere a recuperar la credibilidad porque esta temporada, este 2014, ha sido realmente eh, mal para el serial estatal de road en la Unión de Promotoras, en donde solamente están participando ahora la Asociación Estatal de Automovilismo y Pro Baja. Hay que recordar que apenas fueron veintitantos corredores los que estuvieron presentes en el evento ofrecido en Miraflores y que se había cancelado con anterioridad la carrera de Los Cabos 18, que aparecía había reunido un buen número de competidores interesados porque les ha, gustado el escenario porque les ha gustado el formato que desde hace algún tiempo se ha venido presentando allá en los barriles y que desafortunadamente un tramo de la carrera se les cerró no pudieron implementar alguna alternativa para poder salvar la competencia la tuvieron que cancelar en ese momento aplazarla de acuerdo a lo que informaron y bueno la sustituyeron con la carrera de Miraflores sin embargo el número de corredores que reportó la competencia fue de, desafortunadamente para ellos muy bajo fue una de las carreras de menor en lo que va de la temporada Y que bueno, se viene a sumar a la serie De complicaciones que ha tenido La unión de promotoras a lo largo de este 2014 Deporti para este fin de semana Está reportando poco más de 70 Competidores en la 16 y la 17 Hay un total de 7 de participantes Y la categoría que llama la atención Es la 7S, que hasta el momento Tiene un total de 19 aspirantes Al triunfo, así que Impresionante la relación de corredores Que ha logrado captar hasta este momento La carrera que está vista para este fin de semana Santanita 2014 y que aparentemente pues promete bastante, es un circuito también ahí en los alrededores de, de Santanita y que se supone pues estará, estará de verdad de muchas emociones para todos los corredores de acuerdo a lo que presenta el programa de actividades para este fin de semana tenemos que este sábado se llevará a cabo la revisión técnica de la contingencia desde las 4 de la tarde, será en el campo de fútbol, está ni mencionado a los organizadores que habrá una modificación, no se va a llevar a cabo la actividad o la presentación de la carrera allá en la Unidad Deportiva San José 78, como se había mencionado originalmente, se estarán yendo al campo de fútbol ahí en el poblado de Santanita. Ahí tendrá lugar la contingencia y la revisión mecánica, la reunión de pilotos. Y en fin, todo lo que está relacionado con, con la carrera para el día de mañana Mañana domingo estarán arrancando a las 9 de la mañana Y la ceremonia de premiación estará realizándose al terminar la carrera Están informando también que como no entregaron los trofeos, la premiación del evento pasado Este tendrá lugar el día de hoy, hoy sábado, alrededor de las 9 de la noche Se estará cumpliendo con la entrega de premiación del evento anterior aquí en este serial Deporticabos off Offroad 2014 Carrera Santanita, que tiene lugar mañana domingo, ahí en las inmediaciones de Santanita, justamente pegado a lo que es San José del Cabo, Baja California Sur, México. Y bueno, para cerrar, comentarles a todos ustedes eh, lo impresionante que viene sucediendo en varios lugares de la República Mexicana, de acuerdo a lo que reportan algunos estados, algunos conocidos que tenemos en diferentes puntos de nuestro país. De verdad que es impresionante cómo la actividad al aire libre, como el deporte dentro de las brechas, pues está creciendo de manera muy fuerte. El fin de semana anterior se tuvo un evento allá por los caminos de Guanajuato que lograron captar alrededor de 800 participantes. imagínense si en cuadris, en UTVs y en motos, así que de verdad un evento netamente familiar que fueron varios kilómetros en los cuales se llevó a cabo este recorrido totalmente off-road y que de verdad pues fue exitoso, este evento se llama Fuera Marazo 2014 y es impresionante la gran cantidad de gentes que se reunieron, niños, señoras, señores grandes, en fin, es decir la familia completa estuvo llevando a cabo este recorrido por algunos lugares del estado de Guanajuato y que impresionante, algo parecido también tuvo lugar en el estado de Jalisco ellos fueron un poco menos, poco más de 100 los participantes, sin embargo llama la atención que por dos de los municipios por donde circuló este evento familiar también, fueron recibidos de manera personal por los presidentes municipales de estos lugares Imagínense usted nada más el interés o la importancia que las mismas autoridades locales están dando a la organización de este tipo de eventos, así que pues de verdad que nos llama muchísimo la atención porque que, eh, sin lugar a dudas que siendo Baja California Sur uno de los dos estados más fuertes en la organización y desarrollo de esas actividades relacionadas con el hub, pues de verdad es que nos dan el ejemplo las autoridades en otros estados fuera de nuestra península que de verdad están fijándose y de manera muy fuerte en este tipo de actividades consideradas también para como un atractivo más para ofertar el turismo de sus localidades, así que pues caray, eso es lo que está sucediendo y de verdad de repito, me llama muy fuerte la atención esto que estamos observando y que pasó apenas el fin de semana anterior, allá en los caminos del estado de Jalisco, también en el estado de Guanajuato, habrá actividad de motociclismo para este fin de semana sábado y domingo en Pachuca Pachuca del Hidalgo, tendrá actividad también de motocross, hubo actividad el fin de semana pasado en Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo la siguiente fecha nacional del campeonato de motocross, 150 equipos reunidos allá en la pista San Rafael Race Park, que en el camino de Culiacán a Mazatlán y ahí se llevó a cabo también una actividad más del campeonato nacional de motocross 2014 a nivel nacional. Y bueno, ese es el panorama, amigos aficionados, que tenemos para estos días, dentro de todo lo que tiene que ver con la actividad del off-road a nivel local, a nivel nacional y a nivel in internacional. Así que disfrute usted este fin de semana, pásenlo en compañía de toda su familia y como siempre lo esperamos la próxima semana. Para seguir comentando más aquí en www.elpatorojo.com. desde la cabina del Pato, ya lo sabe, Norman se enseña como comandante y jefe, Rodrigo García, a cargo de los controles técnicos, un servidor, Alfredo Polar, les damos las gracias y lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana aquí mismo, gracias